Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vengo a explicar por qué Universo Craft tiene el peor Bedwars. Son un pero acá, no sé qué les pasa. Que vos jugás, no sé, un 3 vs. 3 vs. 3, O un 4 vs. 4 vs. 4 vs. 4, no sé. Y, y te toca con puros noobs. Literal no tienen ni skin. Y, y se quedan todo el tiempo en la base, no te dejan hacer nada. Bueno, hoy vengo a hacer un video de eso y... Les voy a mostrar cómo campean los boludos estos. Y que nunca jueguen un Bedwars en un universo Craft y jueguen, no sé, en Hypixel, Highcraft. O, bueno, si en Premium, jueguen Pixel Si tienen No Premium, jueguen en Highcraft, no sé. Pero universo por favor, ¿no? Porque son Bueno, ahora les vengo a mostrar una partida. Bueno, ahí está. Tengo con un, un Sonic, un Steve. Y otro estilo, no, un Alex. Bueno, ni siquiera acá en un generador todo el tiempo no te dejan hacer, no te dejan agarrar nada. Y no guardan nada en los cofres. Re. tan desano. Grafto, ¿es un generador que.? Así ¿Ah, que onda con bueno, un Voy al centro. No vale. Ya nos vienen los rojos. Entonces, si te toca con uno bueno y con el equipo más malo. Eso es horrible porque.. Porque te van a reganar porque. Vos tenés el peor equipo y los otros tienen el mejor. fuck ¿Qué es ese Vale. ¿qué tiene Rich el boludo ese? <tose> ¿Ves? Encima, encima te vienen todos los todos los pros. vos Tienen el equipo más nuevo. El Orso es como una lotería, no sé, te toca con el equipo pro, ganad y todo con el equipo nuevo reperdes. ¿Ves? Igual este no es nuevo. Muy... en el universo graph llegas a no tener obsidiana y te rompen la cama ya fuiste voy a hablar ahora mismo recién en una partida me había tocado no sé que el equipo un equipo literal estaba no sé tenía como 3000 protecciones y estaban todos los pibes ahí adentro de la, de la base y no, no salían más se quedan ahí campeando para que no les rompa la cama encima tenían obsidiana no sé qué les pasa. En vez de ir a... a... romper, no sé. Yo eso lo hago a veces por diversión, pero... Pero esto se ve que lo hacen todo el tiempo, no sé qué... qué en la mente. Okay. Bueno, ahí está. Encima no sé... A mí no... No sé si soy yo... No, no sé si soy yo un internet o... Unirsocraft. Con Argentina que... A todo, No sé qué les pasa a universo craft que a mí se me traguea de la nada. Tipo, estoy a 200 de ping, me vuelve para atrás. Después estoy a no sé, 1000 mil, mil de ping. Y como que todos los veo, los veo, los veo moviéndose, pero no me deja pegar. No sé, está muy raro. Rara la situación. Pues se me cayó todo el equipo entero Cam. No, es, es una locura unir ¿no? Su craft, nunca jugué en Red Wars acá CalWars tal vez sí O oh. otras modalidades Captura la lana, arena PvP, Will Battle Will Battle se podría decir que es el mejor T Bridge también es muy bueno WHC Ya nadie lo juega, no lo juega una banda gente como en 2020, 2019 pero ahora ya no juega nadie el Skyward sí está bueno. bueno no sé, hay un montón de juegos acá pero bueno, en, en conclusión nunca jueguen en Bedwars bueno, por lo menos 4v4 o 3v3 -3. dobles y solo ya es un poco mejor pero igual sigue siendo muy feo porque todos van al centro literal y, y se equipan con esmeralda y no termina más la partida re son, yo quiero jugar una partida a mí me gusta siempre jugar una partida rápida, no tardar 3.000 años. Pero no, acá en craft tardas como 3.000. Pero si a vos te gusta cambiar, o que una partida tarde mucho, bueno, acá tenés el servidor perfecto para jugar. Pero bueno, chao hasta la próxima.